alegría, ¿no? Porque al final, pues bueno, ya llevo años trabajando de preparadora física y, y bueno, aparte de las alegrías que me puedan dar los deportistas, pues bueno, un pequeño reconocimiento tan, tampoco viene mal. Intentamos abrir camino, ¿no? Y cambiar las cosas ¿no? y que, que los deportistas ya ellos mismos demuestran esa confianza, entonces pues decir que, que da igual que te entrene un hombre o una mujer, que al final lo importante es, es el, el trabajo. ¿no?